Programa, más de la compañía a través de la 97.9 tenemos invitada el día de hoy sabemos eh, que bueno ha sucedido mucha controversia con esto de, de las nuevas políticas que ha implementado whatsapp y también eh, muchas controversias que se han estado preguntando muchas preguntas para la redundancia <risa> bueno para el día de hoy tenemos invitada a quien ruta Hoy tenemos invitada a Micaela, ella es especialista en marketing, en marketing digital Ella nos va a hablar un poquito más de cuál es esta, pues este mambo ¿no? de Whatsapp y sus nuevas disposiciones ¿Les parece si le damos la bienvenida? Buenas noches Micaela, ¿cómo estás? Hola, te cuento que se escucha entrecortado, casi no entiendo nada oh, A ver, háblenle a alguien más uh, Buenas Micaela, ¿me escuchas a mí? A, a ti sí te escucho bien, pero cuando habla Ruth no lo entiendo ah, perfecto. Ahora creo que sí la vas a escuchar ¿Ahora sí me escuchas mejor? Sí, ah, claro, mucho mejor Perfecto, sí, cosas, cosas técnicas es del amor. No entiendo, no te preocupes <risa> ¿Cómo es Micaela? ¿Cómo estás esta noche? Bien, gracias, ¿ustedes todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación, Micaela. ¿Y tú cómo estás? ¿Mica Hola. Ah, Micaela. Bueno, queríamos hacerte unas cuantas preguntas. Eh, sí, Micaela, bueno, como tú eres experta en esto del marketing digital, queríamos aprovechar, ¿no, tus conocimientos para hablar esto de, de, de, bueno, de WhatsApp. Primero, hacerte una pregunta así si breve, aquí en confianza entre amigos, eh, ¿tú aceptaste estas nuevas disposiciones que, que brinda estos estos nuevos termito, en términos y disposiciones que, que pues, brindó WhatsApp? Claro que sí. Mira, te estoy sincera. Al inicio ni las he leído. Después me he ido interiorizando con lo que pasaba. ¿Y por qué? Por, por mi trabajo. Porque si yo no acepto esas condiciones, y va a pasar exactamente con todo lo mismo, el WhatsApp nos va a eliminar la cuenta de WhatsApp. No vamos a poder utilizarla. Entonces, o aceptas o no usas WhatsApp. Esa es, esa es como la condición. Perfecto, bueno, creo que es a todo, eh, bueno, lo mismo que nos pasó a todos, pero ¿cuál es esta polémica? ¿Por qué se crea? ¿Cuánto de lo que se dice es verdad, Micaela? Ya, mira, te comento un poquito. Pasa que mucha gente cree que se va a compartir los datos personales, aclaro, personales, con Facebook. Este no es el caso como tal, sino que se va a compartir información que tenga relación con la conectividad que tienes con tu WhatsApp, con la ubicación tuya, pero no te estoy hablando de tu ubicación en dirección, sino eh, de ciudad, de país, ese tipo de información que el dispositivo que usas, ese tipo de información que se va a compartir con Facebook, pero para qué? Para que Facebook pueda tener mayor eh, cantidad de datos en el momento de segmentación de las marcas cuando ponen publicidad. Esa es la información que más se va a compartir con Facebook ahora, ¿qué pasa? que depende mucho de, las, de la privacidad de cómo estás manejando tu WhatsApp y cómo manejas el Facebook porque hay una situación en la que uno puede eh, integrar los los contactos de Facebook con WhatsApp entonces, si tú estás haciendo eso eh, obviamente se va a integrar y se va a compartir, ¿no es cierto? pero eso ya no depende de Facebook al 100% porque tú estás pidiendo esa, esa integración entonces hay cositas que, no nos, que nos van a mover ese, ese tipo de integración entre plataformas, que no necesariamente es por las nuevas políticas ahora si me permite sí, yo sí. tengo un cuadro Aquí en mi en mi, en mi presencia ahorita mismo, que me gustaría más o menos leerlo, porque es un cuadro que WhatsApp ha publicado, por ejemplo, para poder eh, informar a la gente que estaba tan nerviosa con todo este tema. Y de repente nos pasa mucho esto, ¿no? Que no analizamos, no investigamos y nos ponemos nerviosos de la situación sin conocer la información eh, completa, ¿no? De lo que está pasando. Por ejemplo, mira, WhatsApp primero dice que no, eh, no, no, no puede ver los mensajes privados, ni escuchar llamadas, ni de Facebook. Obviamente tenemos que creerle a WhatsApp y a Facebook, ¿no? Porque nos pueden decir mil cosas, pueden anotar, pero en Bolivia no tenemos una ley de Internet. Y esto está regido bajo las leyes norteamericanas. Entonces, tampoco es que al 100% podemos creer todo lo que nos dicen. ¿Ya? Eh, bueno, WhatsApp no registra nuestros contactos. Obviamente, le damos acceso a nuestra lista de contactos del celular, porque sin esto no vamos a poder conectarnos con esas personas que tienen WhatsApp de nuestra lista. Entonces, hay, hay situaciones como esas que sí o sí damos acceso a, a WhatsApp o a Facebook en su momento, pero eso no significa que se está transmitiendo esa información personal a Facebook. Eso hay que tenerlo claro, que es lo que la gente se cree que está pasando. WhatsApp, por ejemplo, no puede ver las ubicaciones que compartimos con amigos ni facebook si ¿sí? puede ver de repente cuando hacemos eh, como cuando compartimos en tiempo real porque para que se comparte en tiempo real esta información tiene que correr en los servidores de whatsapp de la empresa ya ahora todo el contenido que compartimos en whatsapp están eh, corriendo de una persona a la otra directo. No pasa ni se queda en los servidores de WhatsApp. O sea, en, las, en, la, en como en las casas de, donde se guarda información de, de la empresa. No ocurre esto con WhatsApp. Ese es el cifrado de, de extremo a extremo que le llaman. No, no, no sé si te has dado cuenta cuando uno manda mensajes. Eh, te dice, no, está cifrado de extremo a extremo, te dice. Sí. Así es. ¿Ya? Y bueno, usted, como en su opinión de experta, ¿encuentra algún vínculo entre estas polémicas que surgen en los últimos años vinculadas a Facebook? Recordemos que Mark Zuckerberg enfrentó un juicio por la supuesta información que brindó a esta compañía de marketing para la elección de Estados Unidos o tenemos en los últimos días igual esta polémica con Instagram y ahora la de WhatsApp ¿hay algún vínculo de no. por qué se generan estas polémicas alrededor de Facebook? Claro que sí, porque mira, realmente yo creo que nadie, nadie lee todas las políticas de privacidad, porque para empezar son muy largas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, dentro de dentro de algunas políticas que tiene Facebook y otras, eh, ellos tienen asos, tienen empresas aliadas. ¿Ya? Entonces, eh, dentro de las políticas muchas veces está que la información nuestra va a ser compartida con esas empresas aliadas. Entonces ya parte un poco por ahí el problema, ¿no? Y nosotros no no, no, no sabemos exactamente de, esta, de, este, de esto, de lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos es muy común que el gobierno, porque es muy muy normal que el gobierno de Estados Unidos maneje muchas cosas a nivel mundial, no solo allá y que con dinero o con, de repente, eh, que se llaman okay. situaciones que les pongan a las empresas eh, los quieran bajar por cierta información que puedan publicar o algo la verdad a mí me sorprendió por ejemplo que hayan eliminado la información de Trump siendo una empresa norteamericana porque sabemos muy bien que se manda mucho ante el gobierno allá pero ocurre este tipo de situaciones claro, momentáneamente yo sé, pero igual es, es un poco como confuso ¿no ve? todo, todo este tipo de, de situaciones y a nosotros en general no, no nos atañe tanto porque como te digo no tenemos una ley de internet o sea hay un proyecto, yo sé que hay un proyecto de ley, pero en realidad no está hecha como ley, ¿no es cierto? Entonces nos falta todavía esa información. Y mientras no haya algo que rija aquí en nuestro país... Eh, dentro de Bolivia es muy difícil que ocurran esas situaciones Ahora, claro, nos pueden, se puede tener problemas a nivel internacional Porque sí existen fiscalizaciones internacionales Pero bueno, ha ocurrido un poco por ese tema que te digo Y también muchas veces eh, ocurre filtrado de información A causa de que nosotros como personas, como usuarios eh, Entramos a muchas aplicaciones y cosas desde Facebook le estamos dando acceso a Facebook para que pueda utilizar una aplicación externa y muchas veces estas aplicaciones no sabemos si son realmente seguras, si de, eh, que son reales, que no nos están quitando nuestra información, nuestros datos personales, porque a veces se crean estas para eso, no en realidad para darnos el servicio de la aplicación como tal. Entonces, este tipo de situaciones la gente no sabe. Y entran a todas las aplicaciones, que me avise con quién me voy a casar, que me diga no sé qué, mi futuro, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos, nos sacan datos, nos sacan información y se filtra. Y en realidad no es que Facebook está filtrando, a veces son otros externos que están filtrando, pero el que tiene la culpa supuestamente es Facebook. entonces es que ahora han sacado normas más estrictas cuando uno acepta una aplicación. Eh, una pregunta, eh, la tercera eh, ¿En qué beneficia a los usuarios estos cambios que está implementándose en estas plataformas? Más que a los usuarios, yo creo que beneficia a las marcas, a las empresas Obviamente hay usuarios por detrás que son los que van a poner publicidad pagada en Facebook ¿Por qué? Porque van a, van a poder hacer una, una mejor segmentación de sus uh -huh. audiencias para poner publicidad pagada. Entonces, más que nada, por ahí parte la situación, uh -huh. ¿no es cierto? Y bueno, principalmente eso. Ahora, si por ejemplo tú eh, te contactas en WhatsApp a una empresa, porque yo ve que hay WhatsApp Business, uh -huh. esa empresa sí recoge por medio de WhatsApp Business datos tuyos y esa empresa tiene como todo el manejo de sus, sus datos. Y a veces, de repente, eso es una confusión para el usuario, porque piensan que WhatsApp es el que hace esto, y en realidad no, es una empresa. Porque si tú ya estás contactándote con esas empresas es porque tienes interés en ellos. Ya les has proporcionado tu número de celular, tal vez has comprado algo, muchas cosas, ¿no ve? Eh? Entonces, ahí también hay la confusión. Hay esa confusión. Y eso es, eso es claramente explicado en las políticas de privacidad últimas que ha puesto Facebook WhatsApp. perdón Ahora, cualquiera... Absolutamente todos podemos ingresar al blog y a la página de WhatsApp, a la página oficial de whatsapp.com, donde encontramos información sobre esto de la privacidad. Y podemos hacer hasta reclamos, muchas cosas se pueden hacer, pero hay que ver, hay que leer, hay que buscar, hay que entender lo que nos están diciendo. Si no entendemos, pues tampoco podemos como reclamar, ¿no ¿ven? Tenemos que entender claramente lo que están haciendo ellos. Por ejemplo, entre, entre las políticas que les leía anteriormente, los grupos de WhatsApp también seguirán siendo privados. Ahora han sacado una nueva opción los de WhatsApp, por ejemplo, que tal vez muy pocos se han dado cuenta. Hay una opción que nos permite habilitar el mensaje, digamos, del chat con la persona que yo estoy hablando para que desaparezcan. Tenemos la opción de que desaparezcan en siete días lamentablemente es mucho tiempo a veces, si sí, tenemos esa opción, es nueva, es relativamente nueva entonces esas cosas no saben muchas personas, ¿no es cierto? y eso ayuda tal vez a la privacidad ahora de repente si no queremos que nos saquen capturas, no sé, borrar constantemente nuestros mensajes, este tipo de cosas ahora Telegram, eh, Telegram por ejemplo, tiene una, una sección de chat secreto que es mucho más... más eh, Seguro que WhatsApp, mm. pero es un tipo de chat de los que tiene Telegram. En este chat secreto también tenemos esa opción de que se autodestruyan los mensajes y tenemos la opción de elegir en un segundo, eso significa que apenas lea a la persona, se elimina el mensaje. Genial. Entonces esas situaciones nos ayudan a tener un poco más de privacidad y de seguridad pero mira que yo le he dicho y lo voy a seguir diciendo todos publicamos todo en, en internet no solo en Facebook y WhatsApp en Instagram todo no entonces no sé cuál es la preocupación del tema de privacidad si igualito estamos mostrando nuestra vida al mundo eh, a veces depende de nosotros y no depende de las plataformas no o sea depende de lo que nosotros vamos a hacer para, para el mundo digamos para el para el internet entonces, ese tipo de situaciones también hay que evitarlas No no, es, no se trata solo de las políticas Que tienen las plataformas Mika, tengo una pregunta estábamos ¿Sí? hablando un poco Sobre otras aplicaciones Por ejemplo, mencionaste Telegram No, eh, te cuento que no te estoy Entendiendo Hola, hola, ¿ahora sí me escuchas? Un poco mejor, sí Ya, ahora ¿Está bien ahí? ¿Me escuchas? No. Eh, puedes pasarte el micrófono de Leo, si me uh -huh. gustas. A ver, ahora... ¿Ahora sí me escuchas? Sí, sí. Ah, ahora sí. Perfecto, estas interrupciones de tecnología. Adelante, por favor. Bueno, aquí nos estabas ah. mencionando un poco sobre algunas aplicaciones. Por ejemplo, mencionaste Telegram. Y sabemos que estos últimos días hay personas que han descargado estas aplicaciones. Quisiera saber cuál es la sí. diferencia entre WhatsApp o tal vez eh, entre telegram y signal signal te voy a, no te voy a hablar de signal la verdad aunque sé que es una de las aplicaciones más seguras en, en realidad la más segura pero no te voy a hablar de eso porque no la conozco y no me gusta hablar de algo que yo no conozco ya porque signal no la he probado entonces no te puedo hablar mucho sobre esta plataforma pero sí es la según expertos de ciberseguridad es la más segura que existe en el mercado, Signal. Amber, hey. Ahora comparando Whatsapp con Telegram, por ejemplo, que sí he visto mucha gente se ha empezado a, ha empezado a utilizar a, pesar, a, a partir de las políticas de Whatsapp, tiene mm -hmm. muchas ventajas, ya, a nivel usuario, ¿no? Por ejemplo en Whatsapp solo podemos eh, enviar 16 megas de, de archivos, de fotos, de lo que queramos, en cambio, en Telegram tenemos la capacidad de enviar archivos de hasta 1.5 gigabytes. Entonces, es eh, en, esa, en esa parte sí es bastante diferente Telegram. Los grupos, por ejemplo, en WhatsApp puede tener máximo 250 personas. En cambio, en Telegram podemos hacer grupos de 250.000 personas y todo de forma gratuita. Wow. impresionante super ilustrativo es, es, es impresionante es impresionante. Micaela, verdad, yo le, yo sí, le comento que eh, bueno en este eh, estos últimos días Telegram superó los 500 millones de usuarios activos solo en las últimas 72 horas es el dato que bueno envía justamente Telegram a las diferentes cuentas eh. <risa> esto se debe justamente al, a estos cambios que estábamos eh, mencionando hace un momento Ah, sí, 100% por eso, por el problema de, de las políticas de WhatsApp, la gente empezó a enloquecer y empezó a, a abrirse Telegram. Ahora, hay situaciones que también, a mi parecer, a mi criterio, no son eh, de lo más seguro a pesar de que los expertos en ciberseguridad indican de que Telegram es más seguro que WhatsApp, pero dependiendo en qué, eh, de qué manera utilicemos, pienso, ¿no? Porque WhatsApp tiene los mensajes cifrados de extremo a extremo en mm. absolutamente todo, en llamadas, en grupos en todo en cambio telegram tiene esta opción en llamadas y solo en chats secretos si uno escribe en grupos en, en otro en un chat simple que es como los de whatsapp no tiene esta cifrada de extremo a extremo pasan por sus servidores cosa de que no ocurre en whatsapp entonces existen esas diferencias que a veces no nos damos cuenta y que sí, a mi criterio pueden influir en la seguridad, porque los archivos están quedando en los servidores de Telegram. En cambio de WhatsApp, los mensajes, todo lo que escribimos, eh, archivos que enviamos, se van guardando en el celular de cada uno. Ahora, lógicamente, si tu celular lo perdiste, obviamente corres riesgos, ¿no? Tu información de WhatsApp se supone, pero en, en otro caso no. En cambio, el otro, como está en la nube, tal vez puede haber un, un poco de más vulnerabilidad en temas de, de seguridad. Es mi criterio, es lo que yo pienso de acuerdo a mi experiencia, ¿no? No soy experta en ciberseguridad, pero creo yo que, que estas situaciones pueden ayudar a, a tener cierta eh, cierto temor, ¿no? De nuestro contenido, de nuestra información. Por eso es que nuestro celular todo el tiempo explota si se dan cuenta. Y tenemos que estar eliminando los mensajes del WhatsApp. Porque se va guardando en nuestro celular, no sube a la nube la información. <risa> Muy bien, Micaela. Eh, ah. La verdad, muy ilustrativo toda, toda la charla que hemos tenido sobre esta polémica que se ha creado alrededor de WhatsApp. Ya vimos que bueno todo lo que es, se dice no es cierto en su totalidad. La verdad es que nos, nos has abierto mucho eh, la, mente. la mente y nos has aclarado todas las dudas. Gracias por todo. No, pues un, un placer. Gracias a ustedes. Me alegra poder ayudar. Bueno, hasta otra ocasión, Micaela. Nos vemos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Chao, chao, Micaela. Micaela.